Muy buenos días para todos ustedes, eh, bienvenidos a este programa en el cual nosotros analizaremos las profecías del Antiguo Testamento. Este programa denominado las profecías del Antiguo Testamento, una guía como las estrellas, vemos que son ese mensaje que, que dan al pueblo una guía para, para el camino. Entonces, hoy contamos con la presencia de seis especialistas, para abordar un tema en específico, el libro del profeta Isaías. Como sabemos, este libro tiene tres grandes secciones. En esta ocasión nos centraremos en la segunda parte, también conocido como el Deutero Isaías. Entonces, para iniciar con este tema y hablar acerca de, de este personaje que, que es tan particular en esta sección del libro, de los capítulos 40 al 55, pues iniciemos hablando, preguntando a alguno de los especialistas qué sabe acerca de, o qué nos puede contar acerca de la vida de este profeta, de, de, de su misión, de su vocación. Entonces, le damos la palabra. Bueno, Andrés, muchas gracias. Eh, dentro de los estudios que se han realizado para poder conocer eh, el origen de este autor desconocido, de los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías, eh, a lo largo de la historia se han hecho eh, pues diversas investigaciones y eh, cabe resaltar que en el año de 1892 eh, uno de los investigadores le da el nombre de Deutero Isaías. Anteriormente se pensaba que eh, el autor de todo el texto era eh, el profeta Isaías del siglo VIII, ¿sí? pero después se dan cuenta que eh, hay un personaje más y este lo llama Deutero Isaías. Eh, sobre la vida de este autor, eh, se especula mucho, porque no se conoce muy bien de dónde es. Algunos eh, pensadores dicen que posiblemente su origen sea de Babilonia o de otro sitio, ¿sí? Otros autores no saben muy bien si, si este hombre eh, hizo su profecía en Jerusalén o en Egipto o en qué otro lugar, ¿bien? Por lo tanto... Eh, eh, es muy difícil conocer realmente a ciencia cierta de dónde fue, ¿bien? Pero eh, esto duró algunos siglos, hasta que en 1977 eh, se llega a decir, bueno, olvidemos esto de Utero Isaías y, y más bien hablemos a, a ver que esto, este pensador o este poeta que existió, eh, pues fue muy importante y todo, pero tenemos que verlo en base a todo el libro, ¿sí? Eh, no, esta última parte de Isaías no es un libro aparte, sino que, tiene que tenemos que verlo en contexto. Bien, por lo tanto llegamos al siglo XXI, ¿sí? en donde hay tres posturas eh, sobre este hombre. Unos que todavía mantienen la, la situación del deutero Isaías, ¿sí? para decir, bueno, eh, es posible que sea un, un hombre que, que introdujo algunos aspectos a, al libro de Isaías otros que atribuyen este, este, esta autoría a, a este hombre, a un, a un autor específico y a sus discípulos, ¿sí? y otros que eh, dicen que realmente quienes conformaron el, estos capítulos fue una pluralidad de autores, no se conocen bien. ¿bien? Por lo tanto, podemos llegar a decir, que eh, los capítulos 40 y 55 tienen una, una, una elaboración muy importante, una elaboración literaria, que no está compuesta simplemente por, eh, por un conglomerado de, de textos, ¿sí? sino que hay un, un lin, una, lin, un line, una línea que conduce todo lo que allí está, ¿sí? y por lo tanto podríamos decir que este Deutero Isaías, o este hombre, o este autor, pues fue quien dio la puntada final, quien organizó todo lo que está allí, dado en, en estos capítulos, en el 40 al 55, ¿sí? Por otro lado, podríamos decir también que parece lógico, según algunos investigadores, que sean dos grupos, ¿bien? El primero eh, originario de Babilonia y el segundo originario de Jerusalén, ¿sí? Que los dos empezaron a, a, a dar las profecías, en los, do, en los dos contextos, en Babilonia, finales del exilio, y en Jerusalén, y después desde que termina el exilio, los dos se unen en Jerusalén y eh, organizan lo que hoy conocemos como los capítulos 40 al 55 o Deutero Isaías. Muy bien, Fernando, con relación al tema que, que nos convoca en esta tarde, eh, pues la, la redacción de, de este Deutero Isaías, tú refieres que hay algunas diferencias con relación a, a los capítulos anteriores y por ello dicen que es un segundo Isaías y hay diferentes posturas con relación al, al origen mismo de esta parte del libro, de esta segunda sección. De pronto quien lo lee puede darse cuenta de, de la diferencia en, el, en la forma como está redactado, o hay algunos elementos que biblistas y autores ha, han aportado para, para determinar qué es el segundo Isaías y que, que dista mucho del primero en relación a a, a, a la persona como tal que, que lo escribe. Entonces, a partir de allí también surge como, como el interrogante, de pronto otro experto que nos pueda dar luces al, al tema con relación a, a la época. Si no fue la misma persona puede ser, eh, como lo decía Fernando, los discípulos, otras personas, otro contexto. La época de este deutero isaías es que nos aporta en esta reflexión. No escuchamos, tenemos problema con la llamada, por favor. Eh, necesitamos encender micrófonos. Eh, vamos a, a escuchar nuevamente. ¿Aló, aló? ¿Sí? Sí, muy bien. Muy bien, bien. Uh, Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, bien, muy bien. Aquí desde el Centro Antropológico y de Exégesis Bíblica Las Estrellas. Podemos decir que en cuanto a la época se enmarca dentro del siglo VI al siglo V, marcado por cinco hechos importantes. El primero, la decadencia del imperio neobabilónico y la aparición del, de un nuevo imperio persa. Eh, ya en el 539 con la entrada triunfal de Ciro a Babilonia y esa segunda deportación que se da en el 597. Acompañado a esto, la introducción de ese nuevo dios que es el dios del nuevo imperio llamado Marduk que será lo que desemboque eh, la crisis de fe y esperanza que se da. Esto lo podemos ver en, en, en un versículo de, de este apartado de Isaías, 49, versículo 14, que dice, eh, Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. Es de esta manera como se delimita todo el accionar profético del profeta en esta época. Siga usted en estudio. Muchas gracias Manuel. Bueno, con relación a la época, lo que tú dices, el rey bueno, las nuevas corrientes que de pronto surgen en la cultura y pues con lo que decía Fernando de, de un nuevo personaje, vamos a mirar ahora la parte del texto, cómo está estructurado, cuál es el mensaje, qué particularidad tiene con relación a, a la anterior Isaías tal vez o qué es lo particular de, de, de esta parte del profeta. Entonces, le damos la palabra. ¿Quién, ¿Quién nos quiere dar luces con relación a esto? Iluminarnos en, en nuestro camino. Bueno, Santiago, ya como lo mencionabas, eh, esos capítulos tienen una gran predilección, ¿no? Porque narran de pronto un acontecimiento muy importante para el pueblo, donde puede evidenciar también la, la acción de Yahvé. Los capítulos que comprenden o que se conocen comúnmente como Deutero Isaías. Son los capítulos del 40 al 55. Este libro también lleva un nombre, ¿no? El, que es el nombre del de, libro de la consolación. Su nombre no es extraño, ¿no? Sino que se debe a que se retoma el tema de la consolación de Yahvé a este pueblo que se encuentra oprimido también y pasando de pronto muchos trabajos y alejándose también de, de esa alianza o de esa promesa que, que han hecho con él mismo. Eh, en lo que corresponde a la estructura, podemos evidenciar que... Estos capítulos están organizados como en dos pequeños grupos, ¿no? Un primer grupo que comprende los capítulos del 40 al 48, en donde se narra la liberación del pueblo de, a cargo de Babilonia, ¿no? Y el retorno también de este mismo pueblo a la, a la tierra prometida. Es como haciendo una analogía a un segundo éxodo, en donde Yahvé también, pues por medio de su promesa, hace salir al pueblo. En este primer grupo. Se marcan un grupo de poemas que narra también las hazañas de Yahvé para con este pueblo que, que ha recibido también esta, esta alianza con él. En un segundo momento, en una segunda parte, se en los capítulos del 49 al 55. Estos capítulos narran el consuelo de la restauración de Jerusalén. Una restauración, una reconstrucción que se da como un proceso prodigioso, ¿no? en donde la mano de Yahvé siempre está con el pueblo. Y aparece una figura importante que será un poco determinante también para, para este profeta, que es la figura del siervo de Yahvé, que será el mediador también de la salvación de Yahvé para con este pueblo, que ahora pues se arroba no se dirige ciertamente a cumplir la, la alianza y a unirse enteramente a este proyecto que Yahvé tenía para con ellos. Bueno, Jorge, muy bien. Muchas gracias por, por esos aportes que nos dan claridad con relación a la estructura y al mensaje mismo de, de este Deutero Isaías. Y, y como tú refieres esas dos partes, el, el título que, que se le da es el de la consolación. Sin embargo, creo que como en todo proceso investigativo, científico, las posturas son diversas, ¿no? Eh, no todos pueden estar de acuerdo con, con lo que se dice, Siempre existe quien está en contra, quien tiene una opinión distinta y eso ayuda también al proceso de, de investigación y cómo se puede llegar al conocimiento. Entonces, y me surge la pregunta si de pronto allí en este libro del de Deutero Isaías hay algunas cuestiones que puedan debatirse o hay, algún, hay alguna otra voz con relación a, a este texto. ¿Qué más se le puede decir? ¿Qué más se puede decir de, de este Deutero Isaías? Bueno, Santiago, muchas gracias. Pues realmente hay muchos temas que se pueden debatir en, este, en estos capítulos, en, esta, en estos capítulos del 40 al 55. Y son muchos los, los, los estudiosos, los colegas y las posturas que, que se encuentran allí. Digamos, eh, algunas referencias a lo que, que ya nos decía Fernando, en los que, pues bueno, tal vez esta parte final se deja entrever como una, una recopilación de varios... O, oráculos diversos que, que habían por allí y se recopilan para que queden en un solo texto. Esa puede ser una discusión. Algunos dicen que sí, otros que no. Otra discusión que se genera allí es, es frente a, a si estos escritos son fruto de la experiencia de un solo personaje o fruto de lo que compartíamos de, de los discípulos de un personaje, de un grupo de, de escritores que pues, escriben estos oráculos que si los vemos, pues son temas diversos. Y a la par de esto, hay otra discusión frente al, a los escritos propiamente dichos Un grupo nos dice que estos textos, de estos capítulos, son, son escritos en un sentido poético, o sea, son poemas que, que se recuperaron, que se, que, se, que se introducieron en un solo texto, algunos critican esto y aportan otra visión que es entenderle esto como una, un drama, es decir, básicamente como una escena que se puede llevar como a, al teatro, a la representación, en la que hay un coro, hay unos personajes precisos, particulares. Esta, esta posición también genera muchas críticas pues porque es como ver este pasaje como un guión de teatro, ¿no? pero a la vez pues <coughs> eh, es, es interesante esa visión porque nos, nos, nos precisa ver como la emotividad que también conlleva este texto. No solamente verlo como un texto literal, sino también pues como la intervención de unos personajes, ya ve, ¿sí? el pueblo, etc. Entonces, estas son algunas de las posturas que se pueden debatir, seguramente hay muchas más, pero pues es, es interesante estas posturas que se nos presentan. Muchas gracias. Muchas gracias, Jefferson. Igual considero que todo estudio tiene algo nuevo que decirnos, y un aporte. Eh trascendente, fundamental. Cada una de las interpretaciones pues, no son la verdad en sí, son, son caminos que nos conducen a ella. Y ciertamente llegar como al origen y al sentido originario de, de la redacción de, de este texto, dado la, la distancia cronológica que, que nos separa, es algo complejo, sin embargo, los estudios que se han hecho son, son de gran valor y, y nos dan mucha claridad al respecto. Jorge hablaba hace un rato y dentro de la de la estructura que proponía, hablaba de un siervo doliente. ¿Se puede hablar algo de él? ¿Hay alguna relación con, con otro texto que simboliza ese siervo ese doliente, siervo de Yahvé? ¿Me oyen bien? Sí, señor. Ok. Bueno, eh, en cuanto a los cantos, del siervo de Yahvé es una locación reciente, Especialmente por un académico llamado John en un comentario que hizo en 1892. Y según él, dice que los cuatro cantos de Isaías, o de Héctor Isaías, eh, no, no corresponden al contexto. Y que tampoco son del autor ya mencionado, es decir, de Héctor Isaías. Entonces, algunos dicen estos cantos, eh, el número cuatro, cuatro cantos, pero otros hablan de cinco o siete cantos. Eh, la cuestión es que aquí hay muchas hipótesis, entonces dicen que los primeros tres cantos, como tal, tienen una extensión mayor a lo que habitualmente se comprende. Por otra parte, eh, en, cuanto, en cuanto a autoría, probablemente de los cantos, eh, Don considera eh, que es un autor desconocido, eh, distinto al de Isaías. Eh, pero posteriormente, en otras reflexiones, dicen que posiblemente el de Isaías escribió los tres primeros el cuarto lo pudo haber escrito un discípulo suyo, o otra alternativa, eh, es que ese discípulo escribió los cuatro cantos. La cuestión es que, eh, como tal, hay unos que se ponen a favor, otros en contra, pero eh, algunos afirman que la relación con el contexto sí está, en el caso de Dom, pues él la niega, eh, aquellos definen la figura individual del ciervo oriente, en cambio eh, los que ven la figura del ciervo oriente como una figura colectiva afirman eh, la conexión con, con el contexto probablemente, en que está escrito eh, estos cantos. Así pues, eh, entramos a tratar de dilucidar la, eh, la identidad del ciervo. Y en primer lugar tenemos que se identificar con el pueblo. En segundo lugar, con un grupo más reducido. Eh, eso sí, nos identifican con, con un grupo pequeño de discípulos del de Eutero de, de, de, de Isaías o con los judíos que vuelven, vuelven de destierro eh, Está la otra interpretación a nivel individual que quieren poner en esa figura del del siervo a Moisés, Jeremías, Ezequiel o al mismo de Isaías. Y, y finalmente... Eh, bueno, hay una interpretación así como mixta sobre que el rey es el que escribe los cantos de forma individual, pero se presenta como si fuese como si estuviera representando al pueblo mismo. Bueno, y finalmente, eh, en cuanto a, a la tipología, por así decirlo, a la aplicación a, a Cristo mismo, eh, se quisieron aplicar tanto el primer canto como el cuarto canto a la persona de Jesús. La cuestión es que Jesús propiamente no se atribuye ninguno de estos cantos, sino que lo único que utiliza es el segundo y el tercer canto para aplicárselo a sus discípulos. Entonces, son opiniones muy variadas, muchas hipótesis, y como les dije al comienzo, es un estudio muy nuevo, entonces, pues, da mucho de qué hablar. Gracias, muchas gracias por, por ese aporte, de las interpretaciones que colegas han hecho con relación al, al tema de, de esta figura tan, tan llamativa, que puede ser, tanto, una persona, un colectivo, y como se refería en algunos casos al final, refería también a, a Cristo mismo. A la luz de Eutero de de Isaías, de, del personaje como tal, de, del mensaje, de la estructura del texto de la época, eh, sabemos que es una diferencia de tiempo muy grande, pero ese texto, ese mensaje que da el profeta, ¿tendría alguna actualidad en nuestros días? ¿Nos diría algo a la, a la sociedad actual? ¿Qué podría ser? y claro sí, Santiago, y todos los que están con nosotros conectados en este momento. Si bien todo lo que se nos ha proyectado, todo lo que se nos ha dicho sobre las problemáticas que se presentan en, en, este, en este libro profético, si bien es la liberación del pueblo, el compromiso de Yahvé con, con este mismo pueblo, eh, y, el, y el pueblo, a pesar de tener sus dificultades, a pesar de ser perseguido, eh, lo que se presenta durante todo este recorrido histórico, si bien, eh, es el compromiso que este Dios, Yahvé, tiene con su pueblo. Es, se ve directamente que es una relación intrínseca que tiene Dios con su pueblo y que hoy por hoy a nosotros nos, nos refleja algo y es que nuestra mirada debe desprenderse tal vez de, de todo lo que materialmente podemos estar viviendo, sino que procurar tener una mirada trascendente, una inspiración divina que nos permita conectarnos, conectar nuestra historia de vida con una historia que nos promete Dios, una historia que siempre la penetra él y que la vigila. Las investigaciones dadas son aspectos históricos, bien, que nos da a nuestro hoy una coherencia divina, una coherencia de vida conectada con aquello trascendente, porque es preciso revisar que Yahvé siempre acompañó al pueblo y no lo olvidó, quiso siempre estar con él. El libro se nos presenta como una forma heterogénea de proyectar la labor de Dios con el pueblo. Es así como nosotros podemos eh, vincularnos con esto. Somos todos diferentes, somos todos heterogéneos, pero siempre mirando y observando a ese Dios único y verdadero. Rafael, muchas gracias por esa actualización tan, tan precisa para, para esos tiempos de volver la mirada a Dios, de estar cercanos a Él. A todos los estudiosos, biblistas, colegas, muchísimas gracias por, por ese aporte con relación al tema de de este segundo Isaías. Eh, esperamos que haya sido muy útil para aquellas personas que nos ven en estos momentos y los esperamos en una próxima edición de ese programa: lo, Las Profecías del Antiguo Testamento, una guía como las estrellas.